Hoy os muestro cómo eh, solucionar las problemáticas de los datos que nos queremos evaluar en, el, eh, en la estructura Set Case de Visual Basic for Applications. Cuando usábamos los condicionales If Else, lo que hacíamos era un Else para los valores menores que 1, otro para los valores mayores que 7 y otro para los datos que no eran número. Sin embargo, en el caso del SERET CASE, este proceso es mucho más sencillo, ya que además de todos los CASE que tenemos, en este caso hemos evaluado SERET y el CASE DATO como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, existe la posibilidad de crear un nuevo CASE denominado else que englobaría todos los demás posibles casos. De esta forma, en este case else incluiríamos las instrucciones que se deberían ejecutar para todos los valores. Podemos poner, por ejemplo, dato incorrecto. Introduzca un número del 1 al 7. Uy, perdón, 7. Guardamos. Aceptamos. Y ejecutamos macro. Ejecutar. Martes. Perfecto. Ponemos un 555. Ejecutamos. Ejecutar. Dato incorrecto. Introduzco un valor. Ponemos un 0 mensaje y un 1,5 y mismo mensaje. Si metemos algún valor válido funciona correctamente. De esta forma vemos que con el select case es mucho más fácil de tratar datos a los que debemos puntualmente en dar un resultado y todos los distintos que con una combinación de felses.